Empecé aquí el 8, de, el 8 de marzo del 68. Eh, así, hace poquito, hace poquito. Yo no sé si esta fábrica es parte de mi vida o yo soy parte de mi O las dos cosas. ¿no? Dos cosas. Yo quiero es esta fábrica y esto es mi vida. Es la marca base eh, los tabacos premium eh, de mayor significación, eh, los tabacos de eh, más fama tienen y tratamos de que sean también los que más calidad tienen. Y Nosotros hacemos cerca de 2 millones de tabacos en el año. Las afectaciones eh, del bloqueo, de la producción energética están presentes pero nuestros trabajadores se sobreponen sobrepone eso. Y si incluso hasta que en algún momento cambiar algún tipo de horario, correr los horarios, lo hacemos para que al final salga